En la noche de este jueves se realizó el lanzamiento del programa televisivo Encuentro Electoral 2020, donde se dará a conocer las propuestas de los candidatos a las elecciones del próximo año. El mismo pretende abarcar el desarrollo de las primarias de los partidos políticos que se desarrollarán en el mes de octubre y luego la campaña en sentido general. En el programa que comienza el momento, de 7 a 8 de con el 10 Encuentro electoral 2020. No Antes de continuar, tengo aclarar que el encuentro electoral fue el original de Carlos Rojas y Luis Pabellones en Mili Se llamaba así el programa que hacíamos ahí en Mili Radio, la también, tuvo participación y fueron ellos los creadores de eso. Nosotros decidimos tomar el nombre de 2020, porque eso es el año de las elecciones que se van a celebrar aquí en República Dominicana. Realmente este proyecto es un proyecto de emprendedor, que como emprendedor dicho, eh, nace de una idea, una idea que se formó en la mente de este caballero que ustedes ven aquí. Y como su nombre lo dice, este programa será de temporada, donde se tratarán todas las incidencias y todos los temas políticos arribados ya a las elecciones del 2020. Encuentro electoral será conducido por los periodistas Cidal Misarias y Pedro Fernández en horario de 7 a 8 de la noche por el Canal 10 de Telenor. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.